y para de de control de garantías ambulantes se permite dar inicio a audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos dentro de la investigación con número de SPOA 7082-060-99-019-2021-00045 que se sigue por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Esta petición ha sido elevada. Por parte de la defensa del señor Luis David Monterrosa de Río, identificado con cédula de ciudadanía 1005-707-788. Le concedo el uso de la palabra a quien ya se encuentra virtualmente presente en la defensa solicitante. Muchas gracias, señora jueza. Cordial saludo a usted, extensivo a las demás personas que se encuentran presentes de manera virtual en esta diligencia. Mi nombre es Luis Antonio Furnieles Monterrosa, identificado con cédula de ciudadanía 1.103.110.984, expedida en Corozal, Sucre. Eh, para efectos de notificación, la carrera 31B, número 39A12, Barrio Las Flores, Corozal, Sucre. Eh, número de teléfono. 321-726-1141, dirección electrónica luis.furniales.unisucrevirtual.edu.co. Eh, señora jueza, en esta diligencia tuvo, eh, en calidad de defensa del señor Luis Monterrosa Berrío, eh, como estudiante adscrito activo al Consultorio Jurídico de la Universidad de Sucre, eh, condición que acredito con el poder eh, otorgado al suscrito y la certificación amanada del Consultorio Jurídico de la Universidad de Sucre, documentos que he dado en traslado a este despacho judicial mediante medio electrónico. Muchas gracias. Efectivamente, percata la judicatura que eh, el estudiante Luis Antonio furnieles Monterrosa, quien se identifica con cédula ciudadanía 1.103-984, se encuentra cursando el primer periodo académico del año 2021 en consultorio jurídico. Esto bajo la certificación expedida el día 21 de septiembre del año 2021 por Luis Eduardo Pérez Cervantes, director general de consultorio jurídico. Consultorio que acredita la Universidad de Sucre y que se eh, desarrolla de acuerdo a la resolución número 74 del 2018 emanada con autorización mediante la resolución 94.85, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura en unidad con el Registro Nacional de Abogadas y Auxiliares de la Justicia. Siendo entonces así, facultado, este, el señor Luis Antonio Furueles Monterrosa, en su acreditación de eh, estudiante egresado, eh, egresando perdón, al consultorio jurídico, le concedemos el uso de la palabra para que haga eh, la sustentación de su pedido Muchas gracias, señora jueza. Eh, bien, entonces, inicialmente paso a hacer eh, un relato sucinto de los hechos que resultan relevantes para presentar esta solicitud. Es así que tenemos que el señor eh, Luis David Monterrosa berrío que en estos momentos se encuentra cobijado con medida de aseguramiento preventiva, en el Centro Carcelario La Vega de la Ciudad de Cincelejo, esto por decisión de un juez de control de garantías en audiencia, preliminar por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de armas de juegos, consagrado en el artículo 365 del Código Penal. Dentro de este proceso, surtido ante el juez de conocimiento, el juzgado tercero penal del circuito de Cincelejo, en la Fiscalía, el ente acusador presenta escrito de acusación con fecha 26 de abril de 2021. Posteriormente, el juzgado de conocimiento también tiene programar audiencia eh, de acusación, de formulación de acusación eh, para el día 24 de junio de 2021, la cual pues, se lleva a cabo con éxito y posteriormente eh, se desarrolla la audiencia preparatoria el día 2 de agosto de 2021. En el mismo eh, juzgado, en el mismo despacho judicial. Bien, señora jueza, ante esto encontramos que el numeral 5 de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, establece dentro de las causales eh, para que una persona en esta situación recupere su libertad eh, cuando hubieran transcurrido eh, más de 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación sin que se haya dado trámite a la audiencia de juicio oral. Es así como haciendo un recuento, un conteo aritmético de los términos comprendidos entre las fechas de presentación del escrito de acusación y el día de hoy, 29 de septiembre de 2021, encontramos que han transcurrido un total de 156 días, lo que permite evidenciar ...que se ha cumplido con ese extremo temporal consagrado en la ley procesal penal... ...más exactamente en el artículo 317, lo que daría lugar eh, a la libertad del señor Luis Monterrosa Berrío. Es de anotar también que para eh, el caso que nos concita el día de hoy... ...no se cumplen con las condiciones establecidas en los, en, en los parágrafos de este artículo... ...por lo que sin más eh, esta defensa... Eh, le solicita de la manera más atenta y respetuosa, señora jueza, que ante lo expuesto anteriormente, eh, este despacho disponga la libertad inmediata del señor Luis David Monterrosa Berrío en cumplimiento de lo dispuesto en la norma citada anteriormente. Muchas gracias. Vamos a esperar unos minuticos porque el procesado lo van a vincular, entonces, para que escuche la decisión. Bueno, eh, el despacho había tomado la suspensión luego de haberse realizado la argumentación por parte de la defensa, teniendo en cuenta que se comunicó vía telefónicamente el INPEC y se quería vincular. Esperamos unos minutos y en esa espera eh, surge también la vinculación por parte de la Fiscalía, que no tuvo la oportunidad de escuchar la argumentación por parte de la defensa, siendo entonces... Eh, para tener en cuenta en esta diligencia que ya es propiamente la decisión de la Judicatura respecto al pedido de la defensa, teniéndose en cuenta que la Fiscalía logra vincularse eh, posteriormente a esa solicitud. Así las cosas, contamos que estamos frente a la solicitud de una libertad por vencimiento de término por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, partes o municiones, eh, investigación que se suste en contra del señor Luis David Monterrosa Berrín. De la defensa ha fincado su petición referente al artículo 317, numeral quinto, esto es cumplido 120 días contados del momento de la presentación del escrito de acusación y no se ha dado inicio a audiencia de juicio oral. Para esta situación especial, en cuanto al pedimento planteado, el despacho cuenta con el cuaderno virtual donde se cursan estas actas, estas respectivas eh, audiencias, etapas probatorias dentro de esta investigación para su conocimiento. Es de anotar que el artículo 3.17, en un artículo netamente de sirpe inconstitucional que busca evitar la indefinición de la privación de la libertad y que sería propio de esta investigación tener en cuenta eh, eh, que no existiría la posibilidad de dar la duplicidad de ese término toda vez que no estamos frente a un delito eh, sexual tampoco que pertenece al juzgado especializado y no existen tres o más personas procesadas. ello indica que se obtendrá la libertad eh, de una manera inmediata eh, por vencimiento de términos si se suplen esos 120 días que relaciona el numeral quinto del artículo 3.17. Encontramos entonces que el escrito de acusación fue presentado el día 26 de abril del año 2021, fijando fecha de audiencia inicial de, de acusación para el día 24 de junio del año 2021, fecha en la cual se realiza esta diligencia. Posteriormente se fija fecha de audiencia preparatoria para el día 2 de agosto del año 2021, fecha en la cual se realiza esta diligencia, encontrándose actualmente eh, fijada audiencia de juicio oral el próximo 4 de octubre del año 2021. Tenemos entonces que decir que en esta diligencia no ha existido ningún tipo de aplazamiento que se deba descontar a ninguna de las cargas probatorias partes y que existe la totalidad de 156 días que estarían a favor del señor Luis David Monterrosa Berrío para alcanzar esa gracia liberatoria de los 120 días que relacionan la normatividad y que ello indicaría poder acceder a la libertad por vencimiento de términos predicados. Siendo entonces así procedente este despacho accede a la libertad por vencimiento de términos que ha sido peticionada por parte de eh, la defensa del señor Monterrosa de Río. De la decisión adoptada por esta judicatura, le concedo el uso de la palabra a las partes, no sin antes advertirle, sobre todo a la defensa, que le manifieste a el señor Luis David Monterrosa de Río que esta libertad es única y exclusivamente para esta causa y que continúa siendo vinculado en este asunto y que a su vez debe tener la responsabilidad para seguir participando de estas etapas probatorias. Así en las cosas, le concedo el uso de la palabra a los intervinientes. Escaleras y recursos, eh al interviniente que vendría siendo la defensa, la única eh, que tuvo el momento de la sustentación. Defensa. La defensa, la defensa no presenta recursos, señora jueza. Siendo a las 2 y 39 de la tarde del día de hoy, 29 de septiembre del año 2021, damos por terminada la presente diligencia, quedando debidamente ejecutoriada. Muy buenas tardes para todos. Hasta luego.